Bueno, muy buenas noches. Espero que estén bien. Gracias por acompañarnos aquí en los Space de Políticamente Incorrectos. De verdad, miles, miles de bendiciones. Eh, el día de hoy nos encontramos con Francisco. Francisco es representante de Venezuela Inmortal. Eh, estoy súper agradecida, súper honrada de que él esté aquí y podamos desglosar un tema este, que pudo hacer hace dos, tres siglos pero es muy importante y uno diría casi que actual eh, ya le escribí a Ernesto a ver para que se conecte lo más rápido posible mientras tanto quiero comentarles que justamente cuando eh, publiqué la invitación para este Space ya hice del conocimiento de todas las reglas para los espacios de las tertulias. Entonces voy a recapitular y comentárselas de nuevo, donde les pedimos que sean amables y educados, que pidan la palabra. Eh, les quiero recordar que al pedir la palabra deben mandarme la solicitud para ser hablantes porque el pajarito no me permite este, invitarlos. Eso no lo tiene ahí colapsado el, el pajarito. Entonces me tienen que pedir la palabra de ser hablantes. Eh, las personas hablantes le pedimos por favor que no interrumpan y al hablar ahora obviamente no griten. También les pedimos que un máximo de tres minutos por, por pregunta, por participación o opinión, porque siempre nuestros spay están pautados para que sea de una hora. Eh, ya te doy la, eh, la, la palabra de ser hablante y reverente. Dame un segundo para terminar de decirle las reglas. También les pedimos de que sean claros y concisos, de que con calma y con mucha paciencia esperen su turno. Eh, para casi terminar, pueden aportar las ideas, criterios válidos y coherentes que ustedes consideren, todo absolutamente en el marco del respeto, y compartan este espacio con sus amigos y contactos y darle el retweet y el like para que lleguen obviamente más personas. Entonces ya por fin me llegó mi partner del día de hoy. <ríe> ya llegó Ernesto. Entonces ya te doy la, la palabra como hablante, también hay irreverente. Entonces con esas reglas ya vamos a dar inicio. Entonces, eh, te doy la palabra, eh, Ernesto. Muchas gracias, Joana. Eh, gracias a todos los, los asistentes a, a este space. En principio, bueno, eh, dar la bienvenida a, a todos y en especial a, a Francisco, que ya está, ya tiene el, el micrófono. Gracias, Joana. Y bueno, eh, antes de que de que empecemos, eh, me gustaría, Francisco, que, que nos hablara un poco de de Venezuela Inmortal, eh, cómo nace el proyecto... Eh, ...qué les inspira a seguir trabajando... ...y bueno, un poco cuál es la, la meta o el objetivo de la, de la página web... ...Venezuela Inmortal. Adelante Francisco. Buenas noches, muchísimas gracias por la, por la invitación. Bueno, Venezuela Inmortal es un proyecto de recopilación... ...de divulgación, de investigación histórica... ...que nace en el año 2012 de manera formal... ...pero que ya tiene sus inicios en el año 2008-2009... Este, como un proyecto universitario personal en la Universidad de los Andes, en San Cristóbal, y este, ya después se, se viene integrando mucha gente al equipo, poco a poco, gente de, de, de todo el país, para, para hacer precisamente eso, la, la recopilación de la historia en un formato de redes sociales para todo público, como aterrizar esa historia que la gente ve como imposible de entender, o que es muy aburrida que realmente la historia no es aburrida, sino aburrido quizás es el que la transmite. Entonces, como tratar de, de hacer el trabajo de traducir la historia venezolana a, a, a un formato donde, donde cualquier venezolano pueda entenderlo y que esté al alcance de cualquier venezolano, este, en este caso, por, por, por ejemplo, con el uso de las tecnologías de información de las redes sociales... Y bueno, gracias a, a eso pues hemos tenido un éxito importante. Recientemente nos, nos convertimos en una fundación que, que, se, que se dedica a esto de manera formal. Y bueno, estamos, estamos trabajando de momento con sede en Argentina, ya pronto en Chile, pronto en otros, en otros países y, y pues por supuesto en, en Venezuela con, con la investigación de la historia directamente desde la fuente primaria que está en Venezuela. Perfecto. Y, y bueno, oye, eso eso de, de haberse conformado jurídicamente como fundación, entiendo que es para, para poder recabar fondos para el proyecto, ¿no? No sé si es el... Sí. correcto, correcto. Precisamente eh, hay varios programas y varios proyectos de, de recopilación documental que requieren eh, de recursos para trabajar, este, nosotros queremos producir desde trabajos documentales hasta eh, rescate de patrimonio histórico que, que, que, que existen en, en diversos países que, y que pertenece a la historia de Venezuela en, para nadie es un secreto que, que Venezuela es un país que ha influido en la historia de otros países y eh, es necesario, de alguna manera, intentar por lo menos colocar al acceso de, de los venezolanos, en este caso en el Internet, eh, muchas eh, cuestiones de archivo para que la gente pueda hacerlo. Bueno, eso requiere un equipo, requiere un trabajo, requiere un tiempo, eh, requiere, digamos, una nómina de personas que se dediquen a esto de manera... De, de tiempo completo entonces digamos que muchos de estos recursos eh, los queremos para, para poder dedicarle mucho tiempo a la historia venezolana que, que en estos momentos tan difíciles y tan convulsionados lo requiere porque uno de los graves problemas de lo que pasa en Venezuela también es, es el, la falta de acceso a la, a la memoria venezolana y que bueno, por, por ende la gente termina repitiendo los errores de siempre Correcto, eso es una de las cosas, de, de, la, de, la, de la importancia de, de la historia, ¿no? Como tal, el no repetir y no caer en lo mismo, pero la mayoría de la gente la desconoce, con lo cual eh, van derecho derecho al matadero. ¿no? Bueno, perfecto, Francisco. Eh, no sé si nos quieres aportar alguna otra, ya hablando de lo que es la la, la vigencia, ¿no? De, de los acontecimientos históricos en, en lo que es el panorama político de Venezuela hoy en día. Eh, a qué situación nos podríamos nos, o nos podrías trasladar en lo que está viviendo, creo que lo que está viviendo Venezuela es, es inédito, ¿vale? Pero pero ha estado Venezuela inmersa en una situación eh, algo semejante, aunque sea en, en la falta de gobernanza o en la o en el, o, en el, o en la forma tiránica de, de, de someter al pueblo. Fíjate, el siglo XIX fue particularmente violento eh, en Venezuela, Creo que hasta la llegada precisamente del siglo XX, este, cuando se realmente se unifica el país por, por las buenas o por las malas, este, en el siglo XIX fue una, un, un tiempo muy violento. Venezuela se tiró prácticamente un siglo de guerra civil después, de la, de, después de, del inicio de la guerra de independencia. Y, y, y si bien lo que vivimos actualmente es bastante, este, digamos, es inédito... Las circunstancias de lo que puede ser inédito actualmente que un país en pleno siglo XXI viva en las circunstancias que está, pero ya Venezuela había vivido todo el siglo XIX en una guerra civil completa, en, en estados que se declaraban la guerra internamente, que fue lo, lo que fue la guerra federal donde no había una unificación real del país, donde eh, siempre habían levantamientos militares en, en, desde los rincones más lejanos de, del país para la invasión de Caracas a cada rato. Entonces, eh, si bien nosotros tenemos una historia bastante violenta, lo que estamos viviendo actualmente también tiene mucho que ver con ese pasado que la gente no conoce y que, y que cree que, bueno, que, que no nos han pasado tantas cosas. Absolutamente, sí señor. Sí señor, este, y es que justamente eso que tú estás diciendo nos lleva y nos traslada porque el artículo con lo que hicimos la convocatoria el día de hoy para este Space y como se llama, Francisco de Miranda y la solicitud de intervención militar ese, corrígeme si ustedes lo publicaron en marzo, ¿verdad Francisco? Sí, eso fue un artículo que se publicó en el 10 de marzo, si no me equivoco, de este, de este año Así es, se publicó el 10 de marzo. Uh -huh. Y lo que me lleva eh, justamente y que decidimos eh, el doctor Álvaro y yo para llevar este space al público, al ciudadano, a que opine, a que intervenga también, a que comparta con nosotros y contigo, eh, es desmenuzar justamente el artículo eh, no sé si Francisco me podría ayudar a compartirlo porque de verdad eso sí no lo sé hacer como ustedes comparten artículos y tweet aquí y de verdad no tengo ni idea cómo, claro, cómo hacen eso, me tienen que enseñar bueno, lo, lo que podemos hacer es que lo vamos a tuitear en la cuenta de Venezuela Inmortal y bueno las personas pueden entrar y, y recogerlo directamente sí, sí. Eh, el artículo en este momento bueno dame un segundo que ya lo, lo, voy, a, lo voy a subir este, pero bueno, es un artículo... De... Pero, justa, pero justamente yo quiero empezar por una pregunta, Francisco. Sí. Y es que ustedes dicen al inicio del artículo algo demasiado cierto, demasiado cierto que es que la gente piensa que ya es un cliché porque todo el mundo repite lo mismo. Y es verdad, porque la libertad no tiene precio. Entonces te pregunto, ¿hasta dónde fue capaz y llegó Miranda para intentar conseguirlo? Bueno, fue un tipo que pasó la mitad de su vida, como bien lo dice el artículo, buscando la manera de, de emancipar el territorio, ¿no? a partir de, de, de las ideas que, que él consideraba correctas eh, en el ejercicio del poder, eh, digamos en las circunstancias de la ilustración. Él eh, consideraba, como, como bien lo dejó en su, en su diario de viaje, que es uno de los diarios más extensos de, del mundo, del de, de, de viajero alguno, por decirlo así, eh, siendo el más universal de los americanos, él dejó muy claro las intenciones que, que habían y, y lo que lo que requería eh, este, Venezuela, Venezuela, bueno, en particular Venezuela y la América hispana para, para conseguirlo. Entonces, este, Miranda ha estado dispuesto a ceder muchísimas cosas para que eso se consiguiera, porque era un tipo, primero que era un tipo brutalmente inteligente y también era un hombre que había vivido mucho mundo, que había visto muchas guerras, que había visto, este, digamos, la, las diversas culturas, los diversos ejércitos, las diversas formas de ejercer el poder, sobre todo en Europa. Y, y estaba claro que, que ese romance que a veces se tiene con, con, este, con la independencia, la libertad, tiene sus precios. Y si la gente no comprende que eso tiene sus precios, pues evidentemente las cosas nunca se consiguen. Absolutamente, es así. Francisco, tienes la palabra. Eh, gracias, Joana. Eh, Francisco, te quería yo hacer eh, otra pregunta en relación al, al artículo. vale eh, ¿Qué nos puedes hablar sobre la carta que escribió eh, Francisco Miranda en marzo de 1790? Bueno, fíjate, eso es un conjunto de cartas, no es una sola, eh, porque él siempre estaba en comunicación, sobre todo cuando estaba en su etapa de, de buenas relaciones con Inglaterra, que prácticamente él, él fue un, un agente de Inglaterra, este, siempre mantuvo importantes comunicaciones con, con los ministros y... y de manera explícita dejaba claro que eh, la necesidad de una intervención militar inglesa en tierra este, española era fundamental para que la para que el territorio se pudiera emancipar y de ahí puede generar una nación nueva, pero por supuesto todo tiene sus precios, nadie va a ser, eh, este, como dice, como decía David Smith, la, la, la buena voluntad del carnicero no es la que pone la carne sobre la mesa, ¿no? eso siempre es el, el, su propio interés el, y su propio peculio. Entonces Miranda lo que planteaba era que, que Inglaterra de alguna manera apoyara militarmente con sus tropas, con sus armas, con sus cosas a la expedición mirandina para libertar desde el norte desde el desde el Mississippi hasta la Patagonia y generar un nuevo país que sería Colombia y que Colombia tendría con Inglaterra pues, pues este eh, como te digo tendría le daría algunos accesos importantes al comercio, que era lo que más le interesaba a Inglaterra en ese momento, porque España era sumamente celosa con el comercio internacional, y creo que es, eh, en mi visión personal fue una de las cosas que también la perjudicó este al no abrirse a ciertos mercados, como sí si lo hizo Inglaterra, como sí si lo hicieron ciertos países Perfecto, Francisco gracias por la, por la respuesta, Johanna eh, continúas o no sé si hay alguna persona que quiera intervenir, por favor, que, que levante la mano para darle el pase. Sí, no sé si irreverente o a Milka quiere aportar algo más. No, yo ahorita por el momento no tengo ahorita ningún comentario, estoy leyendo. Gracias. Gracias. A Milka o Jaime... Si hay alguna otra persona que quiera intervenir, eh, puede hacer la señal de, de la manito en movimiento para ver si eh, le podemos dar eh, pase como hablando. Tengo okay, que ir a otro sitio para poder hablar. Eh, mira, eh, yo leí el artículo, me parece súper interesante, súper, súper completo, pero no sé si, si quieren esperar un poquito más adelante, porque ellos tienen un artículo mucho más interesante que es el legado de Miranda en Hispanoamérica. Y él ahí tiene un, un fragmento, ellos pusieron, o sea, magistralmente un fragmento de uno de, de los planteamientos de Bolívar en una de sus cartas, que me parece muy actual y, y, y que se apega muchísimo a la realidad que estamos viviendo, porque el desconocimiento de la historia nos hace repetir los mismos errores, ¿no? Y este bucle temporal en el que se metió Venezuela, en donde no hemos salido de, de, de, de esta guerra civil intestina desde que comenzó la, la supuesta independencia, eh, creo, creo que, que, que vale la pena rescatarlo. Entonces, yo creo que es, es bueno seguir un poco más adelante y, y en un rato sacar a, a relucirlo. Otra pregunta. ¿Qué le ofrecía? O sea, esa parte me encantó, porque hay mucha gente que no entiende cuando se tiene que negociar en la geopolítica y en la dialéctica de imperios. Entonces, ¿qué le ofrecía Francisco de Miranda a Inglaterra y sus aliados a cambio del apoyo militar? Bueno, fíjate... Entre otras cosas, déjame buscar bien el artículo porque la carta es muy explícita de las cosas, incluso hay cartas más explícitas de, la, de las negociaciones de Miranda con Pete, este, que era el, el primer ministro inglés, eh, hay una parte de la carta... Eh, donde dice la América tiene un vastísimo comercio que ofrecer con preferencia a la Inglaterra, tiene tesoros con que pagar puntualmente los servicios que le hagan y aún para pagar una parte esencial de la deuda nacional de esta nación, por cuyas razones, juzgando de mutuo interés estos importantes asuntos, espera la América que, uniéndose por un pacto solemne a la Inglaterra, estableciendo un gobierno libre y semejante, y combinando un plan de comercio recíprocamente ventajoso, vengan estas dos naciones a formar el más respetable preponderante cuerpo político del mundo. Entonces, bueno, en pocas palabras, lo que le estaba ofreciendo Miranda a, a, a Inglaterra era un tratado de libre comercio. Ya Miranda, de alguna manera, había este, visto y había hecho una visión de lo que sería el Canal de Panamá muchísimos años, muchísimos, digamos, más de un siglo antes dos siglos antes de, de la construcción del Canal de Panamá, y eran... este era un tipo brutalmente visionario Entonces, entre otras cosas A Inglaterra lo que le interesaba Era poder poner sus mercancías En, en la América Española Que Realmente siempre llegaban era A partir del contrabando A partir de la piratería Entonces al cerrar la piratería Tener Inglaterra un acceso directo A los puertos españoles este, Que para ellos sería algo, algo brutal Porque la, la, la economía inglesa Liberal clásica De alguna manera este, Viviera de eso Absolutamente, absolutamente, eh, y no quiero acotar nada más porque creo que más adelante después de eso es que se pueden llegar a, a ciertas conclusiones, así que no quiero acotar nada por el, por los momentos, así que te doy la palabra, Ernesto. Eh, gracias, Joana. Eh, Francisco, una, una de las cosas que en principio nos, nos interesa es, eh, está claro que, que, que Miranda tiene que ofrecer, eh, por decirlo de alguna manera, un caramelo, ¿no?, que sí. llevarse a la boca a cambio de todas las, las facilidades a nivel, a nivel logístico y militar que, que exigía o pedía a, a Inglaterra. ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo se presenta esta operación militar? ¿Cómo, cómo realmente eh, Miranda trata de exponer eh, militarmente la operación eh, para que real, despierte interés en el, en, el, en el gobierno inglés? Bueno, Miranda era un tipo que recorría el mundo, recorrió Europa, con carruajes llenos de libros. Y tenía sus esclavos que lo, lo acompañaban y, y le ayudaban con sus cosas. Era un tipo que iba siempre con unos mapas. Era un tipo que siempre iba. Este, era un tipo que dibujaba muy bien. Entonces, siempre estaba dibujando mapas de América, de, de lo que sería la concepción que él entendía de, de lo que sería una invasión militar a América. Tenía muy buenas relaciones con los cuerpos diplomáticos. Tenía muy buenas relaciones con los, eh, los monarcas. Eh, que, bueno, que los monarcas que eran enemigos de España y eh, las exposiciones las hacía directamente. El, el problema es que Miranda eh, fue una víctima también de la geopolítica porque al momento de, la, de las invasiones napoleónicas a España, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por tanto, España e Inglaterra tuvieron que aliarse para luchar contra Napoleón y Miranda quedó pues, este, sin ningún tipo de posibilidades que los ingleses pudieran este, rendir el, el tratado o pudieran ayudar, ayudar de manera militar. A Miranda como él este, se lo proponía. Yo creo que si Napoleón no invade eh, España y, y España no se convierte en un aliado estratégico de, de Inglaterra, muy probablemente la expedición mirandina se hubiese podido dar en los términos que lo consideraba, porque fíjate él le pedía cosas muy específicas a Inglaterra. Él le, le pedía 6.000 fusiles con bayonetas, 2.000 uniformes, 500 sillas de montar, 500 sables, 100 pares de pistolas, 300 picas de infantería. O sea, él hace una lista completa de los pertrechos que necesita para la invasión, que sería desde las costas de Coro, que ya él planificaba la, lo que él, el desembarco de Coro de 1806. Este, él ya lo, lo, lo planteaba desde ese momento, eh, estamos hablando de muchos años antes, que no se pudo dar como él lo quería, más bien el, el desembarco que le hizo fue una aventura loquísima de, de, de, de gente que muchas veces ni siquiera sabía para dónde iba. Él des, él sale de Nueva York y después sale para este eh, ¿cómo que se llama esto la, el puerto de, de Naití, en Jacmel, y gran parte de los marineros norteamericanos no tenían ni la menor idea de hacia dónde se dirigían. Él simplemente ofrecía dinero, ofrecía este, el pago a los marineros aventureros y demás, y bueno, a, a mitad del viaje era que le decía, bueno, nosotros vamos a ir a caernos a plomo en un sitio que se llama Venezuela, que queda muy lejos. Entonces, bueno, eh, eh, eran esas aventuras locas, ¿no? Lástima que realmente él no pudo eh, tener, ese, ese, tener la suerte de, de que se concretara la, la propuesta que le generaba a Inglaterra. Exactamente. Lo que me lleva a hacerte una repregunta, Francisco. ¿Eh? Es, es muy cierto que el hubiera no existe, obviamente, es muy cierto, pero eh, hagamos una suposición y de todo lo que ustedes han estudiado justamente en la historia, en la geopolítica, en todo esto, tengo que reiterar en toda esta dialéctica de imperios, ¿qué hubiera pasado si Miranda hubiese logrado su solicitud de intervención militar? Mira, eso es especular muchísimo porque eran dos grandes imperios Inglaterra y España eran imperios inmensos que España particularmente era un imperio que ya venía en decadencia pero eh, iba a ser un choque de colosos Inglaterra ha intentado invadir varias veces este... Busque de, de, de la armada británica que, que era una de las mejores del mundo pasó algo, pasó algo con Francisco creo que es un tema de conexión eh, Francisco, no sé si estás en una red eh, Wi-Fi o, o hemos perdido hemos dejado de escucharte y se, había, y se había salido como oyente, gracias a Dios ya volvió como hablante, así que Volvió a salir como oyente. Vamos a ver si, si puede ingresar de nuevo. Yo le recomendaría que salga y entre de nuevo. Y me pida de una. Y me pida, nos pida ser hablante. Que tanto Ernesto como, como yo le podemos dar. Le podemos dar de nuevo la. darle play a la solicitud. Pero tú qué puedes especular, Ernesto. Mientras llega Francisco, ¿tú qué puedes especular? ¿Tú qué admiras tanto a Francisco de Miranda? Bueno, nada, eh, estamos hoy tratando de, de desgranar un poco lo que es el, el, la solicitud de intervención, ¿no? Eh, y en principio, tal y como, como comentaba Francisco, aquí no se, no, se, no se solicita un apoyo militar a cambio de... de de la buena voluntad del, del que te ayude o sea, aquí hay, hay, un, hay un quid pro quo, hay cosas que, que se tienen que establecer y de hecho Miranda las estableció por escrito ¿vale? no, no solamente en esa, en esa carta sino a través de muchas reuniones con, con, el, ministro, con el ministro inglés, Pitt eh, donde se sentaban las bases de esa colaboración o sea, es decir, no era, una, no era un saludo de la bandera o algo, o unas palabras entre, entre amiguetes bebiéndose unos vinos, sino que todo quedaba por escrito eh, y las prebendas que iba a tener Inglaterra por ese apoyo militar eran eran tremendas, ¿no? Incluso eh, concesión de territorios, si hacía falta, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era el precio que estaba Miranda dispuesto a, a, a pagar eh, para, para conseguir su objetivo. ¿no? O sea, al final, esta, esta máxima que dice que que lo importante es eh, conseguir el objetivo, sin importar los, los medios, ¿vale?, que es, se le acuña a, a Maquiavelo, eh, al, final, al final tiene, tiene su, su expresión aquí, ¿no? O sea, es decir, tú me ayudas y yo te prometo, y además lo dejo por escrito, que cumpliré un, un pacto de darte esto, esto y esto, a ver si ya, ya, tenemos, a, ya tenemos a... Así es. Sí, ya tenemos a Francisco de vuelta. Ay, Francisco, por favor, retoma la especulación. Yo bueno, una no sé que es una especulación atrevida, pero, pero cabe, cabe. Porque este espacio se llama políticamente incorrecto. Ajá. No sé si me escuchan ya. Perfecto 100%. y claro, te escuchamos. Bueno, este como les decía, bueno, es una especulación, pero hay muchísimos escenarios que hubiesen podido pasar. Una que Inglaterra y el, y, el, y el ejército mirandino se hubiese estrellado como se estrelló el, la, la armada británica contra Blas de Leso en, en Cartagena, que salió pero golpeadísima y más nunca le quedaron ganas de volver al, al Caribe, o pues hubiesen podido lograr sus objetivos. Miranda era un tipo que militarmente estaba bastante fogueado en lo que era la guerra en, en Europa. El único problema que tenía Miranda que de alguna manera, un problema bastante grave y que le costó ciertas cosas, es que la concepción de la guerra en América era totalmente distinta. Eh, la concepción de, de, de la guerra organizada era, era diferente y, bueno, tuvo cometió también sus errores ya cuando pudo ser, eh, digamos, el líder militar de la Primera República. Pero bueno, como les digo, son esos dos escenarios. O se estrellaban contra las murallas de, de en ese momento... De, de, de, de Maracaibo, que Maracaibo tenía murallas y bueno, o se estrellaban contra Coro o se estrellaban contra un montón de cosas o sinceramente, bueno, hacían las cosas también que triunfaban, pero este no llegó el plan a un punto como para poder analizar eso porque Inglaterra ni siquiera pudo contemplar la operación. Porque el momento en que Miranda empieza a presentar estas cosas, de manera formal, este, se da por muy mala suerte la, la invasión napoleónica y esto le quita cualquier opción desde el punto de vista geopolítico a Miranda de, de poder intervenir en Venezuela. Absolutamente, así es. Francisco, ¿qué opinas si existiera o si existe más bien alguna o cuántas diferencias podríamos connotar con la realidad? que enfrenta Venezuela hoy por hoy en esa en, en una situación como como esa. Bueno se aplica, se aplica el mismo, el mismo principio, el mismo principio de, del interés geopolítico más allá de, de los idealismos, de los romances, de, de, la, de lo que se pueda tener en ese sentido, este, entender el aspecto geopolítico de, de quién está detrás de la, de la situación diplomática y a quién se le pide ayuda y cómo se le pide ayuda y qué se ofrece a cambio de esa ayuda. Este, la situación venezolana es una, una situación inédita, por lo menos en este siglo, y que requiere que se vea desde el punto de vista geopolítico. Pero bueno, se está se toma desde un punto de vista que no se debe y, y pues por eso ocurren las cosas que ocurren. Concuerdo demasiado contigo. Demasiado. Ernesto, ¿tienes la palabra? Eh, gracias, Joana. En principio, eh, Francisco, te quiero hacer eh, una pregunta quizás un poco más... Eh, más incómoda en el, en el sentido de que bueno aquí eh, la historia es la que es no y, y también podemos entrar en el terreno de la especulación pero esto va un poco en relación a, a o sea qué le embiste o sea qué le da legitimidad o realmente carece de ella no pero sin embargo se atreve no qué crees que podría ser eh, legítimo que un ciudadano cualquiera sin estar investido de ninguna autoridad emanada por el poder establecido, porque finalmente es lo que quieres tú derrocar, ¿no? Eh, claro. Pueda promover el uso de fuerzas de fuerzas extranjeras para restablecer la república o para conformar una república. Eh, ¿Cómo ves esto, ¿no? Eh, eh, eh, ¿De qué se enviste una persona para para tomar una acción de ese calibre? Fíjate, legalmente no te lo puedo decir porque no soy abogado. Yo me imagino que debe existir algún recurso este, desde ese punto de vista para hacerlo, porque muchos países lo han hecho y ya desde el punto de vista moral o desde el punto de vista ético los eh, los ciudadanos o las personas que se consideren amantes de su país, que viven condiciones de ocupación, porque lo que vive Venezuela no es propiamente una, una tiranía, sino es un ejército de ocupación, este tienen que recurrir al principio de, de, de, de alianza con sus con su, este, aliados estratégicos, ¿no? y generalmente los aliados estratégicos de, de, de Venezuela eh, en la historia, pues, Nunca la han dejado sola, por lo menos en el siglo XX eh, Y si sí, Un liderazgo claro Pudiera llamar a esos aliados estratégicos Y pudiera solicitar la ayuda Porque Venezuela precisamente es, También está metida con ciertos tratados internacionales Que le permite la cooperación militar este, este Puede ser, evidentemente Pero no sé si lo podría hacer un ciudadano común y corriente A menos de que ese ciudadano común y corriente Tuviera un liderazgo Natural como para llegar de alguna manera a ser reconocido como un líder que pueda este, ponerse la ropa para... para para ser reconocido ante las potencias internacionales y poder solicitar ese tipo de cosas entonces pues primero requiere el liderazgo natural y el, y el, y el reconocimiento este, la, la, ¿cómo que se llama esto? La, la credibilidad para poderlo hacer pero evidentemente son cosas totalmente posibles eh, vivimos eh, la humanidad incluso con los tiempos de pandemia con todas las situaciones que están pasando que, que son unos efectos de una guerra fría que nunca se acabó porque la guerra fría nunca se acabó este, sigue en sigue, sigue viviendo un contexto geopolítico fuerte y Venezuela es sumamente participante de eso. Entonces yo creo que una persona que realmente se ponga la ropa y, y, y sea reconocida puede hacerlo, puede hacerlo y puede solicitarlo. Que le respondan es otra cosa, pero por lo menos que la tarea se haga, se puede hacer, por supuesto. No sé qué opinas tú, Ernesto, pero yo estoy muy de acuerdo con Francisco. No, 100% Al final el tema, yo creo que lo importante y que, y que uh, Francisco ha, ha sabido hilar bastante bien es que estamos en presencia de, de, de, un, de un Estado, no es un Estado fallido eh, en, el, en, el, en, el, en, el, en el concepto de, de Estado fallido porque siguen habiendo instituciones, pero que están secuestradas por un, por un narcogobierno que, que finalmente hace que no haya que no haya separación de poderes y, y cuando eso y cuando eso sucede eh, pues sencillamente todo se, todo se pierde no entonces claro eh, cualquier ciudadano que ame que ame a su a su país podría investirse eh, de eso no de, de esa necesidad de, de dar un de dar un cambio a, a, a, al rumbo que lleva que lleva el país es como si ves que a un niño lo están maltratando en la, en la calle no necesitas ser el padre de ese niño para intervenir pues es la misma situación con Venezuela, o sea, Venezuela es, es ese niño que, que está siendo maltratado y que, y que cualquier ciudadano debería ser capaz de levantarse y decir pues hasta aquí llegamos Absolutamente de acuerdo, muy buen símil. Ahorita en este momento pues ya abrimos eh, el espacio para que la gente participe, les recuerdo que nos tienen que pedir ser hablantes porque la plataforma no nos permite invitarlos para que puedan compartir con Francisco sus inquietudes. No sé si Kirti quiere decir algo, compartirnos algo, o preguntarle a Francisco. Bueno, ante todo, muchas gracias, buenas noches por, por este interesante espacio y, y que de alguna u otra forma, en lo particular, soy, me considero mirandino, sí, sin ánimos de ofender a nadie, al, al que le haga culto a la personalidad de Bolívar, ¿no?, eh, muy interesante lo, lo que se habló anteriormente con respecto a, a la coyuntura para la época y, y cómo la geopolítica hizo de que el pensamiento de alguna otra forma de Miranda y, y las acciones militares que, que conllevarían a, a la toma y, y, y a la realización de una república en, en Venezuela eh, fueran otras circunstancias, ¿no? Eh, si Eh, resaltante sobre la obra de Miranda con respecto a, a la actualidad. Es decir, actualmente, y los que son más duchos en la materia, pero fíjense que no existe una república como tal conformada en el sentido propio de, de lo que es una república. Eh, creo que eso se puede llevar a la actualidad, incluso hay movimientos... Eh, políticos y movimientos nacionalistas de carácter nacionalista que... Todo lo que es la... de 1800... No sé si soy yo, pero lo, le pierdo el audio. No lo escucho a ratos. Sí, a veces se le pierde, a veces se le pierde. Eh. Sí, es que tengo un poco problemas con respecto a la conexión, pero palabras más y palabras menos, este, me gustaría, este, no sé, porque no tengo conocimiento sobre el tema, qué elementos podríamos nosotros eh, tomarnos a la actualidad, con respecto a la, a la intervención de Miranda y, y las acciones que tomó para, de alguna u otra forma, si es posible eh, utilizarlas en, en, en la actualidad. Bueno, fíjate, eso yo creo que te lo podría responder puntualmente un, un abogado del área internacional, pero como te digo, desde el punto de vista histórico, eh, hay muchas cosas que son posibles, viéndolos desde el aspecto geopolítico y de cómo funcionan las grandes potencias. Porque si bien las grandes potencias anteriormente eran denominados imperios y actualmente pues, se, se, se meten en otra categoría, siempre, siempre siguen siendo grandes potencias militares. Y, la, y el ejercicio de la diplomacia no es simplemente el ejercicio del diplomático que va a pegar cuatro gritos en las asambleas de la ONU, sino representa realmente el ejército que tiene detrás. Entonces, si un diplomático venezolano, un representante venezolano quiere entrar en aspectos de ese tipo, tiene que ir respaldado por alguien fuerte. Es por eso que tiene que revisarse eh, cuáles son los aliados como Miranda los vio en ese momento que, que vio que bueno que sus principales aliados que podían ser para esto eran Inglaterra y los Estados Unidos porque también buscó ayuda en los Estados Unidos, que después no le salió bien por circunstancias de la vida, pero que le pudo haber salido bien. Este, fue, bueno, en ese caso pues, fue un tipo con muy mala suerte en ese, en ese sentido, pero con ese antecedente de, de, de, de, de, de digamos, las gestiones de Miranda en la política internacional... Hay muchas cosas que, que podrían revisarse actualmente adaptadas al derecho, adaptadas a la geopolítica, adaptadas a, a los recursos militares internacionales, este, que, que evidentemente pueden verse. Pues tenemos aquí eh, el abogado Luis que pidió ser hablante, entonces si quiere comparta con nosotros su opinión al respecto. Buenas noches, saludos a todos. Me escuchan. Alto y claro, Luis Ah, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, un placer primeramente pues compartir este paso con ustedes y bueno, más allá de la animadversión que podamos sentir por pues, frente al gobierno actual, pues he escuchado ciertos aspectos acá que llaman poderosamente la atención Yo particularmente debo decir que si no sabemos del tema, es mejor no especular sobre sobre sobre lo que no sabemos, estamos, estamos, el amigo de Venezuela, eh, permítame para leer bien exactamente. Eh, Venezuela, Venezuela inmortal. Ajá, Venezuela ¿tú? inmortal. Él hace un pronunciamiento, él primeramente inicia diciendo que él no es abogado y que por ende, pues por supuesto, él simplemente entra en un ámbito de especulación. Yo, mire, vuelvo y repito. Si no sabemos el tema, es mejor no entrar en, en, en esas explicaciones y, en, y podemos entender, como lo dije al inicio, la animadversión versión. Pero desde el punto de vista constitucional, un particular, un individuo, un, un ciudadano a pie, no puede invocar a un Estado extranjero para que venga a solucionar los problemas internos de otro Estado. So, primero y principal, mire, yo voy a poner un, le voy a poner ahí al amigo de Venezuela Inmortal, que debe conocer bastante los antecedentes. Bien. Solicitarle a Colombia que le venga a resolver los problemas internos de Venezuela es como ponerle el golfo de Venezuela a ellos en bandeja de plata. Tenemos, por supuesto, los antecedentes de 1952 cuando la, la, la isla de los monjes, el incidente de la isla de los monjes, tenemos la, el incidente igualmente de la corbeta calda, en 1987 y por último tenemos uno más antiguo, el incidente de la batalla de San Quito en 1901. Entonces, yo creo que realmente eso es trata mire, los problemas, y, y me perdona, no, no, no, no es fundamentado el punto de vista constitucional porque, mire, eh, eso es imposible. Eh, tendría que yo tomarme todo eh, eh, la noche para ellos y por supuesto no hay ley pero sí quiero puntualizar lo siguiente yo puedo entender, y vuelvo y lo repito y soy partidario y por supuesto lo comparto pues, por supuesto las la, la, la, la diferencias que tenemos con referencia al dictado venezolano pero de ir a invocar a que potencias extranjeras vengan a resolver el problema que nosotros mismos los venezolanos no hemos resuelto es como que usted le pida al vecino que le venga a resolver su problema marital. Bueno, ya sabré, ya sabríamos lo que ocurriría pues en un, en un, en el acto de, de cinco o seis semanas. Venezuela, a mi criterio, y eso es algo personal, por supuesto, debe solucionar sus problemas eh, eh, con la ayuda y la asistencia por la vía diplomática y por la vía, por la vía del derecho, del derecho internacional público, los problemas internos de Venezuela. Pero yo creo, yo creo, imagínense ustedes, yo, yo no me ve, yo no me imagino nunca este invocar al ejército colombiano para que nos venga a resolver nuestros problemas. ¿Ustedes creen, señores? perdonen que se lo diga la ingenuidad, pero ustedes creen realmente que una vez que el ejército colombiano ingrese al territorio venezolano, ellos nos van a devolver de buena a primera. Lo que siempre históricamente ellos han deseado, que es el golpe de Venezuela, por, ese, por decir ese caso. O decirle a Brasil que en este, en este momento tiene presencia en nuestro territorio de Esequibo, decirle, porque ellos tienen presencia en este momento de asistencia técnica a la República Cooperativa de Guyana. Entonces, imagínense ustedes decirle a nuestros vecinos, que entre vecinos hermanos no hay, lo que hay son intereses estratégicos. De... E entonces, bueno, mire. Yo quiero sinceramente exhortarlo a ustedes que, que vean qué es lo que están proponiendo. Lo que están proponiendo ustedes es muy delicado, muy delicado. Eso se podría contextualizar dentro de lo que podría ser traición a la patria. Y eso es muy, hay que tener mucho cuidado con eso, y sobre todo una red abierta como es. Entonces, yo particularmente pienso a los no sé si me están escuchando. Sí, lo estamos escuchando, doctor, y le agradecería que, que vaya cerrando porque hay okay. personas Perfecto. que van a hablar. Cómo no, cómo no. Cómo. Entonces, bueno, para, para, para cerrar desde el punto de vista constitucional, no hay un instrumento jurídico que eh, le otorgue la facultad a un particular para que invoque eh, de manera particular, como lo dije anteriormente, pues, por supuesto, la participación de potencias extranjeras para que venga a solucionar la situación interna de determinado Estado. Habría eh, que ver... Un, son su eh, me el, permite un, un segundo el, eh, para aclarar un punto. Ya, ya, punto. Te palabra, para sí, ya te doy la palabra, Francisco. para terminar. Perfecto, para terminar, para terminar. El único instrumento, el único tratado que en aquel momento se, se suscribió era el famoso TIAR, ¿verdad? Y ese, y ese por supuesto, tratado tenía que ser invocado por parte del Estado que se sentía eh, vulnerado a su derecho o que se sentía, pues, por supuesto... Eh, agredido por un Estado que no perteneciese a a, a, al continente americano bueno, buenas noches, buena noche disculpen, amor. no, gracias a usted abogado Luis, yo antes de darle la palabra para que responda a Francisco quiero decir cuatro consideraciones al respecto de lo que dijo el doctor eh, obviamente todas las opiniones <risa> se respetan todo lo que se comparta se respeta, obviamente espero el mismo respeto con las cuatro consideraciones que voy a decir. La primera, obviamente, difiero mucho del doctor Luis. La segunda es que somos ciudadanos. La tercera, la carta, para poner un ejemplo, la carta magna de los Estados Unidos no fue escrita por abogados. Y la cuarta, al igual que en muchos otros casos, en otros países que buscaban y eh, luchaban por la libertad, este, eran también ciudadanos como nosotros. Así claro. que, no, es que el, eh, a mí me gustaría, no, simplemente totalmente respetable la, la opinión de, del doctor, por supuesto sí. totalmente respetable. Igualmente, yo creo que se desvió la conversación porque nosotros estábamos hablando de términos históricos acercado simplemente a partir del a partir del antecedente de este estas cartas de Miranda, que no tienen nada que ver con nada de la actualidad. Simplemente las preguntas que se estaban haciendo a partir de, de los entrevistadores eran este el antecedente en relación con algo actual. Pero nada, nosotros nada más estamos, o por lo menos en mi, en mi caso. Nada más estoy hablando de la percepción mirandina, de sus intereses internacionales y cómo claro. él pretendía de alguna manera este, buscar la ayuda internacional en su gesta por la emancipación. Más no se está proponiendo absolutamente nada porque primero que nada este, nosotros somos eh, nosotros en Venezuela Inmortal trabajamos este, por, por la investigación de la historia, no trabajamos desde ningún punto de vista político-partidista ni estamos afiliados a nadie que esté relacionado con eso oh, simplemente este era el análisis del artículo eh, donde eh, Francisco de Miranda pues de alguna manera propone esto pero nadie está proponiendo absolutamente nada simplemente que bueno que las preguntas se fueron yendo hacia un sí, ámbito no no, no se, se fueron yendo hacia un ámbito más actual porque creo que creo que la la situación es tan neurálgica sí, que es, ine no es inevitable es inevitable que a veces ah, claro, estos temas, claro. es inevitable que a veces estos temas Doctor, se confundan. por favor déjelo hablar es inevitable que estos, que estos temas a veces se confundan y se vayan hacia, hacia la actualidad, porque precisamente pues la historia es una, este, la historia lo que pasa es el antecedente de muchas cosas que vivimos actualmente. Pero por supuesto, como le digo, es simplemente historia, hoy estamos hablando de historia, no estamos proponiendo a nadie nada y ni se está pensando en absolutamente nada. Por eso yo le decía a los entrevistadores que si si les interesa saber también del, del ámbito internacional y actual, tienen que hablar con un abogado que se especialice en eso, nosotros hablamos simplemente de, del artículo de Miranda Así es eh, Quiero recordarles por favor a todos, no solamente que no interrumpan cuando esté hablando una persona se les agradece. También pongan el micrófono en silencio para no ponérselo yo. Pongan el micrófono en silencio cuando la otra persona esté hablando. Les agradezco. Les voy a decir más o menos cómo va la lista en este momento de las personas que van a intervenir. Eh, ahorita le vamos a dar la palabra a la señora Ana. Después de la señora Ana, mi coorganizador -co va, va a opinar. Luego viene la señora Michelina luego el señor Juan y luego Jaime entonces vamos por favor en ese orden, coloquen los micrófonos por favor en silencio y no interrumpan a la persona que esté hablando, opinando o preguntando quiero aclarar una cosa más, es muy cierto y reitero y suscribo lo que dice Francisco porque aquí empezamos justamente con el artículo de que se hablaba de Francisco de Miranda cuando hizo la solicitud de intervención militar ese fue nuestro eh, tema aquí en el Space el día de hoy, que nosotros en esta casa, en repúblicos, lo traemos a colación porque es parte de nuestra propuesta para una Venezuela libre. Nosotros siempre hemos hablado de una intervención militar. Entonces, por eso las últimas preguntas... claro pues, este, y Yo y entiendo, entiendo eso. Lo que no pasa es que, bueno, eh, hay, está, hay que tocar el tema del, del artículo, eh, porque como nosotros no estamos suscritos a ninguna a ningún tipo de agrupación política, nosotros nos dedicamos a la historia, entonces sí es bueno que nos enfoquemos en el, en el tema histórico. Exactamente. Eh, permítanme entonces, un segundo solamente, disculpa, a pedirle al, al, al, al abogado, al doctor Luis... Eh, eh, Sánchez, si puede, por favor, cerrar el micrófono porque se oye el eco en el, en, en el suyo. Ahora, perfecto, muchísimas gracias. Señora Ana, tiene la palabra. Sí. Bueno, muy interesante lo que se discute y la desviación que se tomó, etcétera. Yo voy a hablar en virtud de la desviación que se tomó. Yo quiero decir que en Venezuela, cuando se habla desde el punto de vista de la Constitución y la legalidad, es como hablar... De nada, porque no existe legalidad, porque sencillamente en mi país se hace lo que al régimen le da la gana y me van a disculpar mi lenguaje que no es ampuloso como el abogado, como el, el otro que tenga más conocimientos que el que yo pueda tener, pero por otro lado si sí, um, yo tengo esperanzas en alguna intervención porque ya venezuela está totalmente invadida y el que no lo quiera ver es porque es ciego venezuela está invadida por la farc por los terroristas de hezbollah por los grupos de, la, de los helenos de colombia también eh, toda la parte sur está minada de garimpeiros de cualquiera sea la nacionalidad y de los grupos terroristas que lo tienen invadidos, eh, tenemos a los eh, rusos, tenemos a la China, y quien manda en Venezuela son los cubanos. Y el que quiera ver esa otra realidad jurídica, ampulosa, etcétera, de abogados, mi marido era abogado, como me decía él a mí, usted es una leguleya pero a mí no me importa. Leguleya y todo, siempre voy a opinar, porque a mí mi país me duele. Entonces sí pienso que una ayuda no viene mal. Porque recuerden que Simón Bolívar también fue un gran invasor. Conquistó Colombia, invadió, invadió, invadió y fue conquistando países. Y él las liberó. Y eso es una invasión. Entonces... Ah, tenemos que también tomar la historia y hacer acopio de ella en función a lo que nuestros pasados hicieron, como fue el gran Francisco de Miranda y como fue nuestro Simón Bolívar. Lo que pasa es que los enfoques que se le dan es lo que a la gente que está hablando le conviene en un momento determinado. Entonces la lingüística, yo le voy torciendo a la lingüística el manejo que me corresponde para ponerlo a mi propia... Hacerle el sesgo a mi propio criterio. Eso era lo que yo quería decir básicamente porque la historia es la historia y no debemos olvidarla. Gracias por haberme escuchado. Quiero ser breve y los dejo con Francisco. Saludos Francisco, Michelina y a los otros que conozco por aquí. Un saludo cordial a todos. Muchos saludos Ana, gracias por la intervención. Que Dios te bendiga Ana, sí, muchísimas gracias, además que te suscribo totalmente. Francisco, tú que eres el invitado, por favor, ¿qué opinas de lo que acaba de decir la señora Ana? Oh, bueno, como te digo, este, siempre desde el aspecto histórico todo trabaja en, en como un antecedente pero bueno, hay que revisar las circunstancias actuales y simplemente enfocarse también en los aspectos históricos que, que han llevado a eso. El artículo, o la intención del artículo es simplemente eso, la, la intención del artículo es mostrar un antecedente de cómo se dieron la, las cosas en esa época, cómo funcionaba la geopolítica en esa época, cuáles eran los intereses que servían en función de quién o de qué, y pues cómo Miranda movió esos hilos para poder, para poder conseguir de alguno, de alguna manera esa intervención que él quería, pero que al final no se no se dio, bueno, por las mismas circunstancias de las que hablamos. Pero bueno, este nosotros en este momento vivimos historia, y esa historia está caminando, así que bueno, la vamos escribiendo en la medida en que va caminando. Absolutamente. Michelina, ¿tienes la palabra? Michelina. Michelina, adelante, cuando quieras. Bueno, posiblemente Michelina no, no, no pueda hablar. Posiblemente. El mismo. Uh -huh. Ernesto, sigue el doctor Juan. Doctor Juan, tiene la palabra. Sí. Hola, Joana. Hola a todos los presentes. Buenas noches. Gracias por la oportunidad para dirigirme a ustedes. Quiero aclarar que no soy doctor. <risa> no soy abogado. Ay, de cariño. O sea, por favor. O sea, no necesitan el título. Es lo mismo que me dice Franceschi, así que por favor. Sí, o sea, sí, sí. sí. El yo... respeto, el cariño, eh, la admiración, eh, gracias, todo. Por favor gracias, gracias, gracias gracias. Este, <ríe> yo, yo creo que Venezuela es, es no Venezuela es, eh, yo vivo aquí en los Estados Unidos y aquí en los Estados Unidos a los presidentes de este país le dicen eh, señor Joe Biden o señor Donald Trump, no doctor PH, philosopher degree, nada de eso eh, verdaderamente yo también pienso lo mismo, yo soy Juan Núñez y, y, y así es simple, pero muchas gracias de todas maneras. Eh, bueno, buenas noches a todos, eh, yo estaba escuchando en principio lo que estaba explicando uno de los moderadores o de los invitados mejor dicho y luego llegó la información del señor, la opinión del señor abogado y, y me impresionó muchísimo ¿no? porque este, el señor abogado indica de que y le doy la razón cuando dice eh, cuando vayan a tocar un tema eh, eh, yo pediría que por lo menos tuviéramos un conocimiento del tema a tocar y él hizo, un, hizo una opinión sobre un tema que llamó prácticamente lo que es el término al final de la traición ¿no? traición a la patria y la señora Ana que fue la que me antecedió ella hizo hincapié en unas cosas interesantísimas que lo haya notado aquí. ¿no? Este, además, el señor abogado indica que es inaceptable que ningún país extranjero eh, eh, se inmiscuya ¿no? en, en los problemas en el caso de Venezuela. Y, y yo quiero explicar lo siguiente. Eh, como decía la señora Ana, Venezuela es un país invadido por Cuba, por Irán, por Rusia, por Siria, por Libia. Y para usted de contar, pululan, pululan libremente a lo largo y ancho del país. Hay territorios, amigos venezolanos y venezolanas, hay territorios en nuestro país que nosotros nunca lo vivimos hace 20 años atrás, donde usted para transitar tiene que estar, tiene que estar incurso en la sinvergüenzura, en los negocios oscuros, en los negocios oscuros que transitan por esa zona. Si no, usted como venezolano no tiene derecho al libre tránsito en su país. ¿Y tú sabes quién hizo eso? Hugo Rafael Chávez Frías. Ese mismito fue el que hizo esa desgracia en este país. Malo bien, malo bien, y lo digo públicamente, nosotros, sí, el señor Finado es consecuencia de una mala práctica gerencial que se ejecutó en Venezuela, como dicen en la Cuarta República. Desgraciadamente, yo diría que más que la mala praxis gerencial que se hizo, fue una confabulación que hicieron creer algunos, además, que era contra Carlos Andrés Pérez. No, era contra nosotros mismos, tal y como nos está ocurriendo a los venezolanos hoy en carne propia. Es inaceptable que potencias extranjeras, pero potencias extranjeras de fabricantes de miseria, como Cuba, como Irán, como, como, como la misma China, porque la China puede ser muy comercial ahorita, pero el espacio geográfico de la China es una pudredumbre de, de, de, de putefacción de pobreza creada por el comunismo chino, así de simple. Ese pedacito que le dio capitalismo a la China se lo tienen que agradecer a la primera potencia del mundo, le guste o no le guste, que se llama Estados Unidos, que en algún momento tendió la mano y les entregó patentes para que ellos allá fabricaran productos que se fabricaban aquí. Y voy al grano ahora para culminar. Traición a la patria es lo que hizo Hugo Chávez y lo que están haciendo la oposición permitida en Venezuela, que aquí cada uno de nosotros las conocemos como lo que llamo yo los jinetes del apocalipsis. Acción democrática, voluntad popular, un nuevo tiempo y primero justicia. Y el otro chiripero de partido de cinco personas que son los que lo conforman. Pero la razón por qué lo conforman es porque están saqueando al Estado venezolano. Esa es la única manera que lo están haciendo. Y nos están acribillando a nosotros. Y para culminar, para culminar el señor abogado tiene un perfil del exequivo de Venezuela, el esequibo que tiene un laudo vitral en mil, desde 1966 pero ¿qué pasó? le voy a decir algo sobre el esequibo luego de que los venezolanos sacamos del poder en el 2002 a Hugo Chávez Hugo Chávez se decidió viajar a Guyana en una visita oficial y allá declaró diciendo lo siguiente el gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área. Es decir, Chávez nos entregó el pedazo que nosotros casi no lo estábamos ganando en el lado arbitral. Eso lo hizo Chávez. Eso es traición a la patria. Y no suficiente con eso el señor El Finado, El Finado, ¿ok?, entonces llega y se va a congraciar con Cuba, porque inmediatamente Cuba obliga a Chávez dentro de la ideología y va y dice lo siguiente. La razón del cambio de postura que tuvo Chávez tiene una raíz estrictamente ideológica, ¿ok?, y habría estado tutelada, nada más y nada menos que por la satrapía y los asesinos de los Castro, desde La Habana, Cuba. Entonces el problema que nos está pasando a los venezolanos hoy, y me disculpa que sea radical, no radical, me disculpa que me convierta en un ciudadano venezolano de conciencia. Es que nosotros necesitamos que nos hablen clarito y como dice la señora Ana, sin mucho léxico, sino con un coloquio criollo. Aquí, señoras y señores, en Venezuela tiene que venir definitivamente algo desde afuera hacia adentro, pero los venezolanos adentro o los que están allá adentro tendremos que ayudarlo y ayudarlo de qué manera? a que no arriesguen innecesariamente lo que no tienen que arriesgar, porque tenemos que ser más organizado dentro de esta batalla. Prohibido, prohibido venezolano dejarse engañar por algunos que les encanta adornar algunas frases que en realidad lo que le hacen es un daño a todos los venezolanos y, y por eso hoy estamos padeciendo lo que está padeciendo nuestro país. Buenas noches y disculpen lo extensivo que fui. Gracias, señor Juan. Antes de escuchar a Ernesto, porque después de Ernesto viene Jaime, necesitamos escuchar qué opinas, Francisco, sobre lo que acaba de comentar y compartir el señor Juan, porque tú eres nuestro invitado. No, bueno, primero que nada, pues agradecer la, las opiniones que han expresado todos, este, totalmente claras. Eh, aunque bueno, como les indicaba hace un rato, cuando hacía la intervención el, el doctor, este, nos desviamos totalmente del tema. Si bien es un tema de actualidad, este, estamos hablando de los antecedentes de la, la intervención militar mirandina. Y bueno, nos fuimos para un este, campo totalmente diferente y distinto, donde... Ya nosotros como organización, por, por ejemplo Venezuela Inmortal, pues ya no, no puede hablar mucho de, de eso precisamente, que no sabe demasiado. Todo lo que tenga que ver con historia nos pueden preguntar lo que ustedes quieran. Gracias, Francisco. Ernesto, tienes la palabra. Eh, gracias, Joana. En principio eh, mi intervención será, trataré de ser breve, ¿vale? Eh, va... La pluralidad de opiniones es, es importante y de hecho creo que, que a, la opinión del doctor eh, Luis Sánchez ha, ha polarizado la, la, el space de hoy. ¿no? Sin embargo, quiero quiero hablar sobre lo que él ha dicho. Mire, y este mensaje va dirigido a usted eh, eh, específicamente. Mi nombre es Ernesto Romero García y yo no tengo miedo, no tengo miedo de hablar, no tengo miedo de que alguien me diga, es que le pueden acusar de traición. Acúseme y llámeme traidor. Porque si yo traiciono al sistema que está imperando en Venezuela, me siento satisfecho de ser un traidor. ¿vale? Eh, eh, los padres fundadores de Estados Unidos eran traidores. O sea, lo, lo, que, tenían, lo que tenían para ellos era la horca. ¿vale? Así como Simón Bolívar fue un traidor y así como Francisco de Miranda fue un traidor. ¿no? Entonces, eh, si usted cree que alguno de nosotros vamos a, nos va a titubear o nos va a temblar el pulso a la hora de, de emprender cualquier acción que nosotros deseamos, porque estemos al margen de la ley, de una ley inexistente, de una constitución que desconocemos, porque ha estado al servicio de la narcotiranía, pues, eh, ¿qué quiere que le diga? O sea, no, en mi caso particular, no me importa. ¿vale? Y no me importa porque eh, lo que ha hecho este, este régimen ha sido fracturar a mi familia. Eh, mi familia está entre, entre Perú, Italia, Estados Unidos, España... Eh, lo hemos perdido absolutamente todo y lo único que nos queda es esa dignidad de ciudadano y de querer retomar el curso de eh, nuestro país. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo entiendo que si usted está en una posición de pronto eh, que le permita eh, bueno, vivir bien, comer bien, eh, pagar a un bachaquero la comida que, que, que se lleva o, o, o que no se lleva a la boca, eso está bien, pero, pero en Venezuela hay un drama, hay un drama humanitario, hay un drama ocasionado por... por eh, por este régimen eh, eh, tiránico que, que finalmente eh, tiene que tener una salida. Nosotros no podemos, como como los que estamos fuera y los que están dentro, tenemos que buscar los mecanismos, llámese traición o no, para que esta situación cese cuanto antes. ¿no? Entonces, yo francamente, el, el, el, eh, lo, lo que más me... Y, y analizando, como, como ha hecho el señor Juan Núñez, de, el perfil del doctor, pues... Que siga usted a Juan Guaidó, no me sorprende, ¿qué quiere que le diga? ¿Sabe por qué? Porque ese sí es un traidor a la patria, ese sí es un traidor a, a lo que es el sentimiento nacional y, y, y se ha entregado eh, de lleno al, al régimen. De hecho, promoviendo unas elecciones que sabemos todos que no tienen ninguna garantía y diciendo que lo hace por el bien de Venezuela, para que cese eh, eh, eh, el, la... la el hambre en Venezuela y se puedan mejorar las cosas, lo que está dando es más oxígeno al dictador. Entonces, eh, francamente, ¿qué quiere que le diga? Eh, yo, yo soy de la opinión de que la pluralidad es importante, pero, pero encontrará usted en mí una oposición directa y de frente a, a, a su concepción de, de, de traidor. Yo soy un traidor y no tengo miedo de decirlo. Gracias. Gracias a ti, Ernesto. Tiene la palabra... Jaime, luego Salomeo, y luego Pedro, y luego Andrés y yo creo que con ellos eh, estaríamos finalizando el space si da chance porque nuestro space duran hora y media nosotros tenemos muchas cosas que hacer también después aquí en, en esta plataforma de repúblico entonces si da chance después de Andrés, le daríamos un, un minuto de réplica al doctor Luis y a mí no Ay, mami, perdón, claro que sí, a usted todo lo que quiera, es más, me paso un, una hora treinta y uno por ti, mi, do, mi señora Ana, <risa> este, pero Jaime, tienes la palabra. Ok, eh, comenzando por, yo tengo ocho años fuera de Venezuela, Realmente me importa un bledo si me, si me imputan algún cargo sobre traición a la patria por pedir una intervención militar en mi país en este momento. Me importa un comino. ¿ok? Eh, regresando al tema, yo creo que viene muy al caso, como se los comentaba al principio, estos muchachos de Venezuela Inmortal que están haciendo un trabajo extraordinario, ellos tienen un segundo artículo que se llama mirando y su legado en Hispanoamérica. Les voy a leer un pequeñísimo fragmento de una, de una proclama que él hace en una de sus cartas. Dice, al momento de confundir a vuestros opresores, no imitéis su tiranía. No es nuestra idea de reemplazar un gobierno irregular por otro semejante, de sustituir a un régimen opresor por otro opresor de destruir una tiranía antigua por una tiranía nueva. En una palabra, de establecer sobre la ruina de un depotismo extranjero el reino, el reino de otro depotismo menos odioso. Este no es, o sea, cuando uno trata o cuando uno invoca una intervención o una ayuda internacional para la situación de Venezuela, uno simplemente está consciente de lo que estaba consciente mirando en ese momento, que era que él solo no podía, que solo Venezuela no podía, porque estábamos bajo un imperio. La gran diferencia del imperio español al imperio de terroristas narcotraficantes esto que tenemos, es eso. Un imperio contra una banda de terroristas narcotraficantes. Contra eso no se puede solo. Venezuela está secuestrada. El pueblo está secuestrado. Si usted, señor Luis, quiere salir de esto de la forma legal... De la forma bonita, de la forma eh, que le puedan invitar los ositos cariñosos si usted le da la gana, es porque usted quiere colaborar y quiere montar algo parecido con el régimen. Porque esa es la única manera. Y voy a parafrasear al libro de la Venezuela imposible del señor Carlos Rangel. Carlos Rangel hijo. Él en su último capítulo de ese libro habla que eh, la única salida o la salida por las buenas de este régimen que está montado en Venezuela es mediante una negociación con el régimen. Y eso es inaceptable. Eso no va a pasar. Y sí soy un traidor a la patria por pedir sacar a esta gente a patadas de mi país. Le doy la palabra al siguiente. Muchísimas gracias, Jaime. Eh, Francisco, tú siendo nuestro invitado, ¿qué podrías agregar y aportarnos sobre ese artículo eh, que no es el que nos trajo aquí, pero ese artículo tan importante que acaba de comentar Jaime, de mi gran Venezuela inmortal? Me siento súper orgullosa de estos jóvenes y de estos chicos que hacen lo que muchos debíamos haber hecho hace décadas. Bueno, fíjate, este es otro artículo eh, hecho casualmente por, por un profesor que se encuentra en Buenos Aires, eh, después de una investigación interesantísima que hace sobre Miranda. Un muy buen artículo, por supuesto, yo creo que uno de los mejores que se han hecho sobre Miranda dentro de la plataforma de Venezuela Inmortal. Eh, básicamente, es, es precisamente eso, eh, si se construye el presente y se construye el futuro, pero hay que conocer cuáles son las cosas que ocurrieron, este cuál era el pensamiento como para no volver a inventar la rueda, ¿no? Es como saber qué sucedió y a partir de lo que sucedió, pues este, la, la gente puede de alguna manera tener algún tipo de visión de cómo se pueden atacar ciertos males y ciertas taras históricas que conserva eh, los ciudadanos, que conservan en este caso el venezolano. En el caso, este, como les decía al principio, Venezuela Inmortal se dedica a esto, se dedica a la, a la investigación para que los venezolanos desde su propia percepción con el apoyo de la historia como una herramienta puedan sacar sus conclusiones y puedan hacer sus, propias, este, eh, puedan hacer sus propios estudios a partir de las fuentes primarias que nosotros les mostramos entonces bueno los comentarios que, que han hecho hoy eh, están excelentes son muy importantes también para entender cómo piensa el venezolano eh, de, de un lado, de otro, y, y cómo la historia ayuda a que, a que haya más claridad eh, eh, sobre las cosas que han sucedido y cómo podemos construir el futuro. Te suscribo al 100%. Viene Salomeo. Salo, sí, sí, Salomeo Paredes. 100%. Hola, ¿qué tal? Son los míos, sí. perdón. Tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, mira, nada, eh, eh, lo importante, ¿no? El artículo lo vi mientras hablaban y pues yo considero, sin ánimo de ofender, que no va en contexto, o sea, son dos siglos y medio de diferencia. Eh, habría que ver el, revisar eso. Yo conozco bastante historia y pues la Europa de aquella época, el contexto político de ese entonces era una Europa desunida. Y Francisco de Miranda, eh, de Miranda en, en Inglaterra, es donde inicia la logia Lautaro. Es algo que recomiendo que busquen sus miembros, O'Higgins y San Martín. Eh, y bueno, o sea, eh, aquello era, habían intereses de otras potencias para, con las independencias en las Américas. Y así sucedió, y así se orquestó, así se concretó todo. Y bueno, yo lo compararía más lo de actual con la Guerra Federal de Venezuela entre Paz y Zamora. O sea, Zamora, por no es casualidad que el chavismo le ponga a sus, a sus planes y misiones y todo lo demás. Zamora esto, Zamora aquello, porque el legado Zamora para mí, bueno, o sea, no para mí, no, para él, para lo que fue su legado era acabar con el, con el pensamiento distinto a lo que él predicaba. Él predicaba una oclocracia, eh, o sea, una, una revolución de la muchedumbre contra el que en la época supiera leer tuviera propiedades, etcétera, etcétera. Y bueno, el chavismo no es más que la evolución de eso. Ahora bien, este, en la actualidad esto de... yo me hago una pregunta, yo viví en Estados Unidos y tuve un vecino puertorriqueño, eh, de eh, padre estadounidense y madre puertorriqueña, Wesley, él era de la US Navy y bueno, él me preguntaba cuando estaba en 2018. Ya yo me había ido, había llegado a Venezuela en 2018. Yo participé en las protestas, presencié la falta de varones, de la ausencia de varones adultos en las protestas. Eso, eso me, me generó suspicacia. Éramos todos, eh, no pasábamos de 28, 27 años ahí en las protestas y muchas mujeres, pero varones adultos no habían. Y bueno, Wesley me comentaba que sí, que en efecto le, el, el supuesto que le daban los altos mandos de ir a Venezuela era una realidad. Pero una cosa que nos preguntamos, Wesley y yo, era por qué, o sea, si yo cojo un arma y me entreno en un tiempo, ¿qué me hace menos capaz que él para, para yo encargarme de eso? Esa es una pregunta que me gustaría hacerle a todos ustedes, a mujeres y hombres, a los hombres si, si fueran capaces en el caso de que se arme, por ejemplo, como los contras en Nicaragua, si ¿sí? saben de a qué me refiero, ¿qué harían ustedes? Y las mujeres, ¿qué harían ustedes? Eh, ¿Permitirían que sus hijos o su esposo le echaran bolas? ¿O se pararían en la puerta para que no arriesgue, que vaya otro y se mate, que vaya otro y arriesgue? Pero tú no, ustedes son los míos. Y ustedes mismos que están desde ahí, que si Guaidó, no Guaidó, ¿qué tal? O sea, a, la hora de, a la hora de la chiquita, ¿estarían ustedes dispuestos? Entonces, mientras una masa, yo es mi opinión personal, mientras una, el grueso de la población no ponga los pies en la tierra, se ubique, se deje la comodidad y pida al mundo occidental libre financiación para armas, entrenamiento y entrar a esa mierda, echar plomo y a matarlos, estamos jodidos. Fin del comunicado. Eh, perdón que interrumpa, Francisco. Me urge que te leas un DM que te mandé urgente, por favor, y tomes acciones. Sí, señora. A ver este Ernesto que me que me diga qué fue lo que le mandó la señora Ana. Eh, Francisco, ¿qué no, opinas no, de? Te lo, no te lo pude mandar a ti porque no nos seguimos. Por eso no te lo mandé a ti. Ay. Yo iba a mandarme y me di cuenta que no nos seguimos. Ya ahorita reviso rápido, mami. Este, Francisco, ¿tú qué opinas de lo que comentó Sol Solomón? Ana, gracias por el DM. Totalmente válido, totalmente válido. Ok, tiene la palabra Pedro. Hola, buenas noches, ¿me oyen? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Uh, me encanta esta plataforma porque habla de, de ser republicano ¿no? digamos que muy pocos venezolanos a pesar de que nacimos en la república no sabemos qué es la república y, y celebro que estén hablando de un republicano y de un patriota como fue Francisco de Miranda la gente cree que esta eh, obediencia, adulación de, de estos gobiernos mediocres que han estado en Venezuela por cien años, eh, con excepción de, de Juan Vicente Gómez, es ser patriota, pero no tiene nada que ver. Es decir, en el momento que Francisco Miranda estaba peleando por una patria y, y por valores republicanos, ni siquiera sabía que, que la patria se iba a llamar Venezuela. Eh, porque se refiere a valores y, y yo creo que hoy esa batalla se está dando en Venezuela, yo salí hace muy poco hace ya casi un año y, y creo que necesitamos un liderazgo que pueden hacer de estas plataformas que identifique esos valores republicanos y de libre mercado porque hemos ta, estado tan lo ideologizado, cuando hablo de, de esa ideologización, es una ideologización eh, construida del Estado, no importa si es si, si, si la gestionabas público o privadamente, pero era la adulación al Estado. Yo lo viví, yo estudié en la Universidad Católica, donde están todos estos mafiosos, yo los conocía, cuando yo vi que Guaidó y Pellevar y golpechea y no sé qué eran los líderes, que ya yo había derrotado la universidad, pero era el proyecto, no de, no de la gente en la universidad, era el proyecto de Ugalde, que eh, sabía que iba al fracaso, y me opuse tan radicalmente que le decía a la gente que prefería que, que estuviera Maduro. Además que Maduro estaba liberando cosas, ¿no? Se estaba comportando más en favor de, lo, de la necesidad que tenía, que era el libre mercado. Y, y no está mal que ellos hayan salido. No está mal que haya pasado todo esto porque ya nosotros identificamos el enemigo. La gente creía que el enemigo era Maduro y su banda y Teodado y no sé qué, el grupito que nosotros conocemos de la narcotiranía. Pero la verdad es que hoy el grupo es, eh, eh, es no solo la, la narcotiranía ya identificada y buscada y todo esto, sino estos tipos también. Porque cuando tú negocias con un tirano, con un narcotraficante, tú te haces parte. ¿no? Entonces... Es bueno que se vaya delimitando quiénes son los enemigos de la patria. Y por el otro lado, nosotros sigamos trabajando en los valores y en la batalla cultural. La batalla cultural hay que ganarla. Ya está ganada. Ya el venezolano vive del trueque, te lo digo porque hace un año. Ya el venezolano este, entiende que una moneda sin respaldo o, o impresa, como se hizo con el Bolívar, es un billete de monopolio. Ya nosotros hemos avanzado, pero todavía hay esta, esta influencia negativa de las universidades. Se lo digo como universitario, especialista en derecho mercantil de la Universidad Católica Andrés Bello, eh, ingre, eh, eh, este, aceptado en el doctorado de Derecho y toda esta cosa toda esta parafernalia, que llegó un punto que yo dije, mira, no asisto más porque esto sigue siendo lo mismo. O sea, no hay un debate... Eh, sobre la república sobre los valores que debemos defender y en Estados Unidos es donde estoy ahora está todo muy claro en Estados Unidos cuando yo leí la constitución hay que ser constitucionalista para esto porque en Estados Unidos todo se hizo para la gente para el ciudadano el ciudadano es el que, se, el, el que pertenece a la ciudad el que está frente a la ley y nada está por encima de la ley ¿no? Esos son los valores republicanos eh, hay dos valores fundamentales y son dos enmiendas, dos enmiendas que les, les costaron sangre, sudor y lágrimas. Y nos van a costar a nosotros lo mismo. Lo que pasa es que para llegar a la, a la, a la sangre y para sudar y, para, y luego llorar mucho, tenemos que identificar nuestros enemigos. Hoy los tenemos más, más identificados. Es decir, tenemos una mesa de negociación de México que nos dio una cantidad de nombres que nosotros sabíamos hace rato, pero bueno, ya los tipos se se develaron, se abrieron, y toda esta gente que va a participar en la, en la propuesta de elección. Entonces, entender que los valores son republicanos, que en Estados Unidos se está dando la misma batalla, eh, El, eh. Cuando, cuando Obama se mete y dice que esa uh, change, it's a change we, we can make, o sea, es un cambio que, que podemos llevar, es porque quería instalar el tema de la democracia, pero en Estados Unidos no hay democracia. Estados Unidos es una república constitucional, que es a lo que nosotros tenemos que aspirar. ¿Y cuáles son estos valores fundamentales de los de, que les comentaba? Bueno, la primera enmienda, que habla de la libertad, y luego uno se pregunta, ¿quién protege la libertad? Porque eh, la gente empieza, los -yo, ¿no? mis, mis colegas. La, no, segunda, por... la, segunda, la segunda protege a la primera y a todas las demás. Exacto, no, no, pero los yo, tú sabes eh, No, es el juez Que es un tipo así como el papa Bueno, imagínate el papa que tenemos <risa> Un tipo como el papa que va a defender No, no, es pura basura La primera es la libertad Y los tipos dijeron, ajá, ¿cómo resolvemos esto? Y eso le costó de Cinco años de guerra, de sangre Bueno El porte de armas O sea, no hay nadie que pueda Sustituir, limitar eh, eh, este confiscar, o sea, no hay manera, no hay manera en el porte de armas. Entonces, como acaba de decir, que me, que, me, que me interrumpe no sé, no, no estoy viendo el, el nombre, estoy hablando y no estoy viendo. Pero eh, la primera se protege con la segunda. Olvídense de Corte Suprema, de Constituciones, eso es pura basura. Eso es pura basura recuerden que nosotros, que es lo que están que pretenden llevar a Estados Unidos, nos metieron a la justicia social. Y ahí se acabó la justicia. El colectivismo, o sea, el colectivismo aplasta. Es la democracia, no es la república. Entonces que estemos hablando hoy de un republicano, venezolano además, reconocido, porque era un republicano reconocido por su lucha en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana por la visión de república, no que era republicano del partido, el GOP, pero claro, de, luego viene el GOP, pero el tipo luchó por esos valores de, del imperio de la ley. Bueno, esa es la batalla que tenemos que dar aguas abajo, tenemos que construir este, este repúblico o esta república y ofrecérsela a la gente, y a la gente se la va a hacer muy fácil, porque ya la gente se dio cuenta que es mentira que, que este grupo de mafiosos sea del gobierno o su extensión yo no le digo oposición, no le, no le llamen oposición, se llaman extensión la extensión del gobierno que eh, son más inteligentes que nosotros para administrar los, los recursos o para hacer cualquier cosa, eso es falso y ya quedó demostrado, entonces para mí, yo lo veo como una gran oportunidad, yo tengo 38 años soy una persona relativamente joven además los conozco a todos los conozco de la universidad, como le dije los, los, los vencí en la universidad porque yo le decía a Ugalde ¿Cómo es posible que nosotros tengamos, que nosotros paguemos una universidad y los estudiantes de la noche, que me lo, me lo decía, no tengan luz para poder ver los cuadernos y los libros en la clase? O sea, ¿qué es eso? Pues los tipos se roban los reales, o sea, Ugalde es un chorro y, y todas su cometillas que al final la católica lo son. Entonces, bueno, Pero, ese, ese es mi, mi planteamiento enero. y sí, agradezco. Sí, te iba a decir que fuera cerrando, Pedro, por favor. Chao, muchísimas gracias, hasta luego. No, gracias a ti, corazón. Lo que pasa es que todavía nos queda eh, Andrés y Carlos, pero antes de que hable de Andrés y Carlos me gustaría escuchar a Francisco, nuevamente nuestro invitado del día de hoy, porque Francisco a mí me encanta justamente desde lo que comentó Pedro, que... Hay algo que nos une mucho a todos en este space, que nosotros no seguimos hombres o mujeres, nosotros seguimos ideas, valores, principios y nadie puede negar que Francisco de Miranda era un referente. Entonces, yo quisiera preguntarte qué opinas sobre lo que dijo Pedro. No, excelente. Y como lo que dices tú, que bueno que siguen este, eh, ideas, no hombres. Precisamente las ideas, eh, nosotros en Venezuela Inmortal nos dedicamos a, a, a buscar ese, esa historia detrás de cada hombre y, y esa historia detrás de cada idea para que los venezolanos puedan tener eso a la mano, que es lo que, lo que vengo este, recalcando desde el principio. Y mmm, todas las cosas que ocurren actualmente y las cosas que ocurrirán tendrán siempre por lo menos algo de, de referencia de dónde agarrarse. Absolutamente, porque lo más importante es que cada uno tengamos la libertad del discernimiento, de lo que cada uno queremos pensar, opinar y decir. este ¿Tiene la palabra Andrés? Eh, bueno, buenas noches. Eh, me gusta este grupo, estoy impresionado. Eh, las, las, las expresiones que están diciendo. Eh, por cierto no sé por dónde empezar eh, bueno, en la broma de la, de la izquierda vamos a decir, de eh, los que estamos viviendo ahorita en Venezuela eh, escucho mucho de de cómplices y eh, bueno, estoy un poquito nervioso, lo siento <ríe> como pueden Bien, como pueden escuchar. Eh, sinceramente, eh, hay que. Lo que está pasando en Argentina me está impresionando demasiado con el movimiento de avanzada, avanzada libertad. Eh, siempre le coloco el ojo, bueno, todo el tiempo, porque es impresionante como los argentinos se están ya dando cuenta de que. De que me están escuchando. Perfecto y claro. Te escuchamos. Ok. Eh, que, ver, que por fin, la, por lo menos en la capital de Buenos Aires, eh, Javier Milei haya obtenido un 13.66% y en total de votos, o sea, al nivel nacional, fueron un millón de votos. <risa> o sea, yo quedé impresionado. Eh, o sea, me dio como que esperanza. Eh, de que podía cambiar Latinoamérica. Eh, yo creo que lo de la situación en Venezuela, eh, bueno, se está reflejando un poquito, eh, bueno, demasiado en Argentina, por lo que está pasando, aunque no es una, o sea, aunque el voto se respete allá en Argentina, eh, Siem. O sea, primero aquí hay que dar las ideas de la de la de la libertad, de las ideas de, de la historia de Venezuela, porque hay jóvenes que no saben la historia de, de, de nuestro país. Una vez estaba hablando con un amigo y me estaba diciendo no, no, es que el el, el gobierno eh, el que nacionalizó petróleo de Venezuela fue el actual gobierno. <risa> Entonces yo le dije, no, amigo, fueron fue los adecos. Entonces se ríe y bueno, nos reímos. Pero es importante que los venezolanos conozcan la historia. Eh, hay muchos que yo conozco y que no conocen la historia. Y siempre cuando voy al liceo, eh, bueno, a eh, donde yo estudiaba, siempre le doy a mis compañeros y a mis docentes que sigan Venezuelo inmortal o sea, gracias a este, esta cuenta, a Venezuela Inmortal, puedo conocer más historias de, de, de nuestro país, podemos ver por qué estamos como estamos. Eh, la frase que me gusta, eh, hay, que, hay que saber el, el pasado para comprender el presente y así podremos construir el futuro y no repetir los mismos errores del pasado. Eso, eso para mí es lo más importante. Ahora, eh, yo, siempre, yo siempre he pensado cómo podemos ver si Venezuela está preparada para por lo menos a luchar por la libertad. Eh, ahorita lo que estoy viendo es que... Yo estoy en Venezuela y ahorita lo que estoy viendo es muy difícil porque vemos que... vemos que... Eh, que, eh, que los venezolanos eh, bueno yo veo en mi en mi municipio y parece que todo bueno casi la eh, bueno la mayoría creo que van a votar pero es porque quieren, tienen, o sea eh, están buscando una alternativa desesperada desesperada entonces yo siempre eh, opino siempre hablo que yo no voto porque o sea, yo no voy a ser cómplice en esta broma, son los mismos, son la mismos. O sea, vamos a cambiar una izquierda carnívora por una izquierda vegetariana. Es, o sea, es gracioso. Entonces, eh, eh, entonces uno no va a votar en eso, o sea, uno que ya tiene las ideas claras, los jóvenes que tienen las ideas claras, saben la historia y saben a dónde están parados, no van a votar no van a ser cómplices y la gente que no sabe a dónde está parada van a ser cómplices lamentablemente de esto pero lo que yo le digo a los venezolanos vamos a decir eh, en Twitter que me, que me decían que Andrés somos cómplices de que hemos apoyado a la oposición izquierdista yo le dije no amigo es que nos fuimos Cómplice. nosotros lo que estábamos buscando desesperadamente era la salida de este gobierno en el año 2012-2013, eh, creo eh, entonces, eh, es como lo que pasó en Estados Unidos eh, la gente no votó por sus ideas, sino porque odian a Trump eso fue todo, <ríe> eso fue todo eh, igual pasó aquí, nosotros votamos por la oposición es porque odiamos al gobierno, que quede claro y que a Trump hicieron una estafa, un fraude electoral Andrés, una cosita, vamos vamos a ir eh, eh, concretando para dar eh, los últimos pasos ya tenemos. Okay. Que cerrar yo, yo yo tengo una pregunta ya que estamos. El, el título se llama Francisco de Miranda y la intervención de militar. Con el el derecho a réplica. Ah, militar eh, de Venezuela inmortal. Yo quería saber eh, cuántas tropas por lo menos envió el Imperio británico, bueno, y en qué fecha exactamente. Quería saber, Andrés, muchísimas gracias primero que nada por tu por tu comentario. Me, me honra mucho y nos honra mucho a todo el equipo que Venezuela Inmortal sirva para, para aprender la historia, sobre todo a la gente más joven, porque es el propósito, ¿no? Con respecto a la pregunta que haces, Inglaterra nunca envió de manera formal, un ejército de Venezuela. Incluso la legión británica que participó en Carabobo, este, ya después con Bolívar y los demás próceres, no era integrada netamente por, por ingleses, por británicos. Este, eh, por, eh, estaba integrado incluso por italianos, por españoles, por noruegos, había de todo un poquito. Y hay, hay una lista bien interesante que después estaremos publicando en Venezuela Inmortal exactamente de... ¿Cuáles eran las nacionalidades de las personas que habían participado en la Legión Británica? Lo que pasa es que se dice Legión Británica porque, bueno, este, de alguna manera partió de allá. Pero no fue un envío formal del gobierno inglés. Esto fue un grupo de gente, incluso contratada, eran de alguna manera mercenarios, contratados para luchar en Venezuela. Incluso hay un artículo que tenemos en, en Venezuela Inmortal de uno de nuestros mejores investigadores eh, que habla sobre la sobre cómo la legión británica cuando llega a Venezuela se revela en contra del mando de Páez porque bueno muchos de ellos habían muerto por las enfermedades otro poco este no recibió el pago que tenía que recibir este entre otras cosas y bueno hubo que fusilar a un montón de de, de de los que vinieron con esa legión, pero no, no, no hubo, no hubo una participación formal del gobierno británico, ni para Miranda, ni para Bolívar, ni para ninguno de los próceres, todo fue por debajo de la mesa, como que no te vamos a impedir que saque gente de acá, pero tampoco te vamos a apoyar formalmente, porque estamos apoyando formalmente a España con su problema contra los franceses. Excelente, Francisco, de verdad, y... No solamente lo has dicho tú, lo dice muchísima gente que le encanta la historia, que seguimos y que estamos del lado de esas personas también. Lo dijo Andrés con todo y que estuviera nervioso, pero que su participación fue muy importante para acá, para este espacio y que se anime todavía a hacer todavía mucho más activismo en esto porque más fuertes nos vamos, nos vamos a, a unir y, y a vencer todo esto, porque es muy importante lo que él dijo, lo de la batalla cultural. Y quien no aprende de la historia va a tender a repetirla una y otra vez. Les Los, informo que seguía en la lista Carlos, pero Carlos creo que se retiró o lo retiró la plataforma. Eh, Entonces, lo siento por intervenir, pero eh, eh, Francisco, ¿me puedes enviar el nombre de, de, de que tú me dijiste que tiene un artículo? Me gustaría leer. Sí, claro que sí. Mira, fíjate, el artículo está en la página. Cuando tú entras en la página, pone en la parte de arriba donde dice buscar en la parte superior derecha. Colocas Miranda y te aparecen, perdón, colocas Miranda y colocas to, eh, te aparecen todos los artículos de Miranda. Pero en este caso, el escritor del artículo se llama Luis Heraclio Medina, que él es de la Academia de la Historia del Estado Carabobo. Él tiene artículos muy buenos en lo que refiere al Estado Carabobo y tiene buenas investigaciones de lo que requiere de lo que habla de, de las legiones visitantes y todo esto ok muchas gracias eh, y quería saber cuándo van a hacer otro otro grupo así para estar atentos okay, pronto esperamos Sí, Venezuela inmortal pronto lo va a hacer eh. <risa> lo estoy animando para que lo Andrés, que... Andrés. Fíjate, fíjate, Andrés el es, artículo el me artículo me se, está se está llama está el artículo se llama puntualmente el motín de la legión británica se llama el artículo Oh, muchas gracias. Los ingleses eh, apoyaron gracias, gracias. con armas, con financiando cañones, armas, machete, espadas. Las repartieron a la población y apuntaron hacia allá hay que apuntar y hacia allá hay que matar. Así fueron las independencias en América. Exactamente. Gracias, gracias, por el amor. Muy, Muchas gracias y, y felicito a la que está organizando el grupo, Joana Montenegro. Lo que pasa es que no debo salir por, por, mi, por mi nombre porque lastimosamente el pajarito y muchas personas que nos persiguen a los republicos pues obviamente nos tienen en la mira. Eh, antes de darle la palabra a... Ya va, espérense un momento para ver aquí la lista. Bueno, como les dije, Carlos, o lo retiraron o se fue. Eh, le vamos a dar rápidamente la palabra al abogado Luis. Eh, doctor, le agradezco que por favor sea breve, máximo... Un minuto o máximo dos minutos. Por favor, le agradezco que sea muy concreto porque eh, le tengo que dar el pase final a la señora Ana, luego a Jaime, porque cerramos con Ernesto, el, el otro coordinador el día de hoy del SPACE. Bueno, muchas gracias a la amiga administradora por la nuevamente la, la oportunidad, ¿verdad? Eh, bueno, eh, quería no, por supuesto, cuestionar cada una de las opiniones que se emitieron a raíz de mi comentario, porque no, hay que ser respetuoso, y yo pienso fundamentalmente el hecho de que cada uno debemos defender lo que creemos con pasión, eso es absoluto. Debemos, Si no estamos eh, de acuerdo con una posición, tenemos que luchar con todos los medios que consideremos a bien eh, para conseguir los objetivos que se planteen. Yo, por supuesto, no soy quien para estar eh, tratando de influenciar o inducir a aquellos que, pues, por supuesto, puedan cuestionar mi planteamiento. Eso eh, desde el punto de vista con referente a los comentarios. Con referente al amigo Juan que se refirió eh, con referente al tema del de, de exequivo. Solamente voy a hacerle una corrección. No es el laudo arbitral de 1962, es el Acuerdo de Ginebra de 1962 y el laudo arbitral de 1899. Con referente a ese punto específico, el artículo 30, el artículo 5 del Acuerdo de Ginebra 66 establece muy claramente que el, ninguna de las dos estados en controversia podrán dar en concesión... Eh, eh, perdón, el hecho de que den concesiones no significa que otorguen derechos del territorio. Eso con referente a eso. Con referente al amigo Francisco de Venezuela Inmortal, tuvimos la oportunidad de conversar eh, con referente al magnicidio del teniente coronel asimilado eh, Carlos de Gado Chalvo, que por cierto, pasado mañana cumple 71 años de, de su magnicidio. Eh, tuvimos la oportunidad de conversar, no sé si fue contigo, Francisco, eh, corrígeme eh, eh, tuvimos No la... recuerdo, Puedo ver, pero, pero ¿por dónde? Mira, eh, yo, Rafael Simón Urbina López es mi abuelo eh, No, entonces, bueno, quizás con algún miembro del equipo, pero no recuerdo, y si fue recientemente, menos Ah, fue recientemente, sí, fue recientemente. Pudo eh, ser, era... ser con algún miembro del equipo. Pudo ser con okay, algún miembro del okay, ok, perfecto, perfecto. Sí, ellos me pidieron información relación a mi abuelo, que fue por supuesto el, el, el, el autor material del, del, del magnicidio contra el ingeniero Carlos de Ochoa, y este, Pero entonces estuvimos haciendo algunas apreciaciones por él. Bueno, eso era todo lo que yo quería. Eh, este, a aportar a este, a este momento bueno muchas gracias por la oportunidad y bueno, disculpen la, la, la, la, si hay algún tipo de susceptibilidad que no era la idea, simplemente pues aportar, y yo creo que de hechos de hecho, cada uno emitió una opinión que bueno eh, indistintamente pues eh, fue valedera y que nutrió de alguna manera lo que aquí se está conversando muchas gracias a todos y agradecido a la militadora por la oportunidad muchas gracias a usted Señora Ana, mi dama hermosa. Sí, palabra? yo voy a empezar al revés que el que me precede. Voy a dar las gracias a todos los organizadores por haberme permitido hablar en este espacio y voy a ser nuevamente breve y, y coloquial. Eh, eh, el Venezuela muere y muere, pero a pasos agigantados cada día más. El factor humano muere de de hambre muere por enfermedades y no tiene cómo buscar solución a eso la um, bueno el régimen de turno uh, nuestras zonas hídricas del país están altamente que son valiosísimas esas zonas hídricas, hídricas, ay, se me enredó la lengua. hídricas del país están altamente contaminadas por la explotación de todas las zonas mineras de, de Estado de Bolívar y del Estado de Amazonas, un gran parque en el Estado de Amazonas, que ahorita no recuerdo el nombre con un nombre indígena. En la confluencia de Locamo con el río Orinoco, bueno, está siendo completamente devastada. Ahí en el Twitter hay ya drones que le han sobrevolado la zona, eso da lástima. Y bueno, paré de contar la infraestructura y todo lo demás que ya sabemos. Así que urge, urge acciones inmediatas. ¿Cómo se va a hacer? Yo no lo sé. Yo no tengo esa varita mágica, pero mientras pasa un día, yo digo que son años de recuperación, porque la parte más difícil de recuperar va a ser la parte educativa y moral y ética del país, de los seres humanos que viven allí en este momento. Bueno, muchas gracias a todos por haberme escuchado y haber tenido la paciencia de mis Pobres palabras que no soy abogado, que no soy médico, pero eso sí, soy una laboratorista 100% en mi laboratorio al día, todos los días trabajo allí. Eh, con mi fuego, con mi transformación de elementos en donde cada día invento más los platillos para mi familia. Soy cocinera de mi familia. <risa> y otra cosa que le quería decir, Estados Unidos está pasando por momentos difíciles. Y mientras este país pasa por momentos difíciles, eso quiere decir que nuestro continente latinoamericano si acá hay un estornudo, allá hay pulmonía. Así que atentos y vamos a ver cómo tenemos una doble ducha los que estamos aquí. Buenas noches a todos y que la pasen muy bien. Gracias por oírme. Gracias, señora Ana, de verdad. Dama, usted es una dama y usted sabe que siempre aquí será bienvenida. Perdón que no la, había, no la habíamos seguido. Qué, qué vergüenza, qué vergüenza Ay, con usted. No. <risa> Miren, eh, antes de darle la palabra a Jaime, les quiero comentar que, como siempre, se cierra este espacio, lo cierra un caballero y como el día de hoy en la coorganización me acompaña Ernesto, va a cerrar Ernesto. Este Les repito, el doctor Álvaro, por cuestiones personales, no pudo asistir el día de hoy y estar conmigo, pero le mando un beso y un abrazo a mi doctor Álvaro, pero de o sea, agregado a eso le agradezco a Ernesto que me haya acompañado y me haya apoyado en este espacio el día de hoy Dios te bendiga mi corazón te quiero mucho eh, Gracias Joana, en principio por las palabras y para mí es un verdadero honor estar aquí dando en, en, en lo que pueda ¿vale? eh, damos el pase en la lista que venía? Joana, disculpa Jaime, Jaime ya tú cierras después Vale, Adelante Jaime Ok, bueno, ya para cerrar y, y para, para volver al tema, porque es inevitable que, que, que en cualquier reunión, en cualquier eh, espacio en donde se en Venezuela, venezolanos, terminemos hablando de esto. Pero hay que darle mucho las gracias a, a, a estos muchachos de Venezuela inmortal, porque nosotros los repúblicos, si en algo pensamos que... que que es una forma fundamental para recuperar la república, para recuperar el Estado venezolano, es con la educación. Necesitamos educar, reeducar a nuestro pueblo, necesitamos enseñarle realmente la historia, la verdadera historia de Venezuela. Y, y estos muchachos están haciendo un trabajo impecable. Sigan así, vamos a seguirle echando, en lo que podamos colaborar todos lo haremos, eh, me gustó mucho su, todo, todo su material sobre Miranda. Yo soy muy fanático de Miranda de toda la vida y, y realmente le doy las gracias por eso. Eh, los muchachos de, de Joana y Wolfan que está aquí fueron los que me, más o menos me, me, me llevaron a ustedes y realmente en un par de días que tengo viendo el, el, el website me parece buenísimo. Aquí eh, hoy es el Día de los Veteranos en Estados Unidos y aquí hay un, una consigna que yo la, la digo siempre, que la libertad no es gratis. The freedom is not free. Y yo creo que una de las personas, uno de los seres humanos que entendió eso fue Miranda. Y, y yo creo que hay que seguir investigando, hay que seguir leyéndolo, porque de ahí se pueden sacar muchas cosas interesantes. Ya le doy el pase a Ernesto para que sea. Ay, antes de darle la palabra a Ernesto, me llamaste la atención con lo que dijiste y cómo, me, cómo no me iba a despedir yo de mi niño lindo Francisco. Francisco, tú sabes que te lo digo en privado, te lo tengo que decir en público, los admiro mi niño, te admiro, te quiero y bueno ustedes ustedes son el futuro, sin ustedes nada y de verdad también gracias aquí a, a mi editora a esa persona también que me acompaña como dijo Jaime, a Wolfan de verdad un abrazo enorme eh, saben que los quiero mucho y unidos vamos a ser muchísimo más fuertes, lo repito y no me alcanzaré a de decirlo, Ernesto tienes la, la palabra, comparte lo que quieras eh, que escuchemos a Francisco y tú cierras eh, gracias, Joana. Bueno, en principio, lo primero, agradecer a todos los participantes del, del Space, principalmente a, a nuestro invitado Francisco y a, y a Venezuela Inmortal, eh, agradecido por, por el esfuerzo y, y espero que el proyecto de la Fundación y, y que este... Este proyecto se materialice eh, de mejor manera y que a nivel económico pueda sustentar a los investigadores, pues eh, es mi, mi mayor deseo, ¿vale? eh, No quería despedirme también sin hacer referencia al, al, al abogado Luis Sánchez. Eh, se le agradece la, la el, el, el buen estar y, y la manera en la que en la que ha expuesto su su derecho a réplica. Eh, la verdad que le, eh, le honra. Eh, y bueno, uh, señores, a ver, yo creo que en principio lo importante, eh, aquí no se puede ser imparcial ¿no? eh, ante la situación que Venezuela vive. Eh, está claro de que el, de que el régimen eh, tiránico y la narcodictadura tendrá que llegar a su fin. No sabemos si ahora mismo estamos eh, al inicio o encendiendo la mecha de algo que pase dentro de... 10, 15 o 20 años, no lo sabemos, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que ideológicamente tenemos que sentar las bases ahora mismo de lo que queremos que sea la nueva Venezuela, ¿vale? Y la nueva democracia basada quizás en el mejor ejemplo que tenemos, que es una, una, una república constitucional, ¿no? eh, Y a partir de eso, nada... Eh, eh, Pedirles que mantengan viva la llama, que, que participen de estos espacios políticos. No participar en política es, es dejar tu destino en manos de un tercero que finalmente eh, podrá hacer que, que pase lo que está pasando en Venezuela. ¿vale? Agradecido. Eh, y bueno, nos seguimos viendo en, en estos espacios de políticamente incorrecto. Eh, gracias a Joana, eh, Sin ti esto no sería posible. Y, y bueno, poco más. Eh, buenas noches, señores. Antes de que te despidas, Francisco, eh, yo quisiera decirte algo a ti y a la audiencia. Venezuela está agonizando, pero nosotros queremos ser como ustedes, Venezuela inmortal. Despídete, mi amor. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de República, gracias a todos los que comentaron, a todos los, todos los que realizaron digamos, el, el ejercicio de de opinar, porque también en eso se, de eso se trata, el, el debate de altura, eh, los comentarios bien sustentados. Este, bueno, nada, darles las gracias a todos por, por seguir a Venezuela Inmortal. Eh, le, eh, al que dijo, creo que fue Jaime, no, no me acuerdo quién fue el que dijo, que, que hace poco había ingresado a la web y que hasta ahora la está conociendo, bueno, te, te ofrezco las mayores disculpas del mundo, porque la web no está en sus mejores condiciones, pero estamos trabajando para que eso mejore y para que sea una web de altura en, en, en todo lo que refiere a, a su diseño, a su trabajo, pero bueno, precisamente eh, creamos la fundación con el interés de, de, de que todo esto pueda hacerse. Y bueno, nada, los invito siempre a, a seguirnos, poco a poco iremos generando mejores contenidos, este, en nuestro canal de YouTube lo tenemos poquito abandonadito, pero ya estamos eh, próximos a generar eh, mejor contenido histórico para que ustedes puedan, puedan aprender mucho más de la historia de Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos y nos vemos el próximo jueves 8pm Venezuela aquí en su espacio Políticamente Incorrectos por Repúblicos B en Twitter, en vivo. En diferido nos ven los días lunes por YouTube en Repúblicos TV. Así que Dios me los bendiga, cuídense mucho, descansen.